Cuando hablamos de test diagnósticos frente al coronavirus, en la COVID-19, tenemos que distinguir dos grandes grupos de test. Por un lado tenemos los que nos van a diagnosticar si tenemos el microbio, el microorganismo en el interior, y estos son los que ya conocéis, el de antígeno, que es el rápido, y os voy a contar a continuación, y el de PCR, que es el más sensible, que se basa en la amplificación del material genético, y alternativamente lo que podemos estar midiendo es si hemos producido inmunidad frente al coronavirus. Estos son los que miden los anticuerpos. Nada tiene que ver medir el microorganismo con medir la inmunidad. Es decir, las personas que consideran que con un test de anticuerpo están protegidos, no. Solamente estamos midiendo si tuvieron reacción inmunitaria frente a la infección. Pero vamos al primero. Si tenemos que medir el coronavirus, el tipo de muestras que nos van a tomar siempre es una muestra o bien nasofaringia o bien orofaringia, y esta muestra se toma con este tipo de bastoncillo. Son muy finos y se introducen por los orificios nasales o por el orificio oral, incluso en algunos sitios pueden tomaros de las dos narices y de la boca con el mismo bastoncillo, y este bastoncillo lo introducen posteriormente en un tubito con un líquido donde se va a resuspender vamos a poner este bastoncillo en grande. Si al rasparnos en la zona nasofaringia que es incómodo, no es, da, no es doloroso, no trepana ni llega al cerebro, como se ha dicho en algunos sitios, es incómodo y produce una sensación como de que estamos tragando agua y nos escuece toda la, la nariz, eh, si tenemos el virus, pues al sacar el bastoncillo lo tendremos. ¿Mm? Y vamos a hacer la prueba de antígeno. ¿Qué consiste la prueba de antígeno? Pues vamos a, a medir si tenemos alguno de estos antígenos del virus que se sabe que se expresan en él. Para hacer la prueba de antígeno se utiliza un test como este, es un cassette blanco y se, veis que tiene dos, dos zonas, un agujerito donde se va a echar la muestra y una ventana donde vamos a ver el resultado. Es un resultado que se va a ver de un color rojo fuerte, luego después cuando acabe la prueba os pondré una foto con un resultado positivo y con un resultado negativo de este test de antígeno y eh, tenemos dos zonas de trabajo, pero como esto es muy chiquitito, vamos a hacerlo más grande y vamos a explicar qué es lo que hay en cada una de estas ventanas. En la ventana inferior es donde se va a echar la muestra, por lo tanto, aquí no hay nada. En este puente que tenemos de plástico, lo que hay es una serie de reactivos que tiene el cassette y que os voy a explicar en un momento. Y luego, en la ventana grande, vamos a tener dos zonas. Una pone Test, la T, y otra pone C, Control. Aquí tenemos la barra de test y aquí tenemos la barra de control. ¿Qué es lo que va a pasar si yo echo y resulta que hay coronavirus en la muestra que me han tomado? Bueno, pues esto es un papel, todo esto es un papel, el que está dentro del cassette, es un papel donde el líquido va a ir subiendo, va a ir absorbiendo el papel el líquido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces el líquido va arrastrando y si hay virus, cuando llegue a esta zona, pues habrá anticuerpos frente al virus que están, como veis, con esta banderola roja que lo que significa eso esta banderola roja es un oro, ¿sí? es un derivado del oro que lo que va a hacer es que luego cuando se quede fijo lo veamos de color rojo intenso. Entonces tenemos la, el coronavirus eh, escogido por el anticuerpo y esto va a seguir subiendo, subiendo, subiendo y va a ser capturado aquí en la zona de reacción va a ser capturado por estas estructuras ¿sí? con lo cual nos va a quedar aquí marcado con el oro y os imagináis, os pongo uno, pero os imagináis toda la franja con el oro. Pero ¿cómo sé que ha funcionado toda esta prueba? Pues porque también en esta zona de reacción y ha sido arrastrado por el líquido, tendremos unas sustancias de conejo, que como veis también tiene una marca, esta banderola también tiene esta marca de oro y van a ser arrastradas exactamente igual y van a ser reconocidas por unos anticuerpos anticonejo al final. Así que el conejo que nadie se líe. el conejo simplemente me va a indicar que el test ha funcionado perfectamente. Así que ya tenemos la prueba hecha, vamos a poner otro segundo virus para que os quede más claro que sería reconocido por los anticuerpos del cassette y luego sería capturado en la zona de reacción y tendríamos pues la zona positiva de test y la zona positiva del control y este sería un test de antígeno positivo. Aquí en la imagen vais a ver ahora una imagen positiva y una imagen negativa claramente diferenciadas y esto se puede hacer en aproximadamente unos 15 minutos desde que nos toman la muestra hasta que se ve el resultado final.